la salud merece un espacio para consultar, para ocuparnos. Estamos con el micrófono abierto y con profesionales para responder tus inquietudes. Salud Radial, atiende ahora. Y se abre este espacio, se abre este espacio de Salud Radial con la conducción de Emiliano Mayo a quien le damos la bienvenida a la tarde del magazine. Hola Emi, ¿cómo va? Hola Cari, buenas tardes, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien. ¿Estás agrandadito? Pues ¿Por te trajiste un invitado de lujo Sí, la verdad un genio en lo que hace, lo hablamos ayer que él y la, la, los profes que trabajan con él eh, y los colegas de él la verdad que es admirable el laburo que hacen ojalá uno pudiera seguirles el paso <risa> seguirle el trote mejor Totalmente. dicho yo Bueno, pero yo lo él, veo. él trabaja para que como uno esté en estado, lo que pasa es que uno hace lo que puede. No lo escucha, ese es el problema, porque si sí. lo escucháramos a, a tu invitado, creo que no estaríamos en este estado. No, estoy totalmente de acuerdo, totalmente. <risa> bueno, ¿le damos la bienvenida? Claro que sí, el más grande de los más grandes profes de educación física, estamos acá muy orgullosos de tenerlo nuevamente acá en la radio. Estamos con Fran Barrena. Hola, Fran. ¿Cómo va? Hola, Cari. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos? Bien, bien, bien. Hola, Emi. Hola, estás? hola, Fran. Bien, bien, bien. Lindo tenerte. Bueno, gracias por la invitación. <risa> bueno, el más grande de los grandes. Yo lo veo pasar con todo su equipo de running ahí por casa, siempre atento desde el primero al último. Siempre lo recuerdan. Sí, sí. Es importante, ¿no? No solo focalizarse en los que andan bien, sino en los que comienzan. Tal es súper importante para que no se sientan frustrados no es importante prestarles atención son los que más atención hay requieren. que quieren, claro. Claro, claro eso es general seguro lo que sí les das mucha charla yo veo que le hablas le hablas eso que es callado Fran pero le hablas le hablas yo digo pero cómo aguantan la respiración y es, <risa> los que pueden hablar es que están entrenados ¿eh? ah, bien, <risa> bien, <risa> bien. los que están recién comenzando o poco entrenados no, no generalmente no hablan demasiado Así que, que, bueno, no, pero sí, la mayoría puede hablar, por suerte. Está y bien. se distraen, ¿no? Se les pasa más rápido también. ha pasado sí, los 15 bien. minutos. Sí está, es. está, ya está, ya ah, pasamos. Sí, está igual. <risa> bueno, Fran, contanos un poquito. Primero, antes de preguntarte cómo fue el, el, estos meses, quiero que me cuentes eh, lo de la carrera de la Patagonia. ¿Qué pasó? Sí, bueno, Emi, nosotros habíamos estado charlando antes de todo este tema, estábamos preparando 23 corredores, íbamos a ir a San Martín de los Andes a correr diferentes distancias, eh, teníamos 42 kilómetros un grupo, otro grupo 70, otro grupo 110 kilómetros, y bueno, corríamos el 4 de abril y el 16 de marzo eh, se decretó la pandemia. la pandemia y nosotros dejamos de entrenar estábamos con un entrenamiento, algunos chicos con, corriendo 140 kilómetros semanales, más el gimnasio más otro poco que hacían en bici para, para complementar el entrenamiento y de un día para otro pasamos a no, no, no hacer nunca. nada este, y para los chicos un golpe bastante duro, psicológico también ¿no? porque estos procesos de entrenamiento eh, es gente que está entrenada pero que se preparan exclusivamente para esa carrera seis meses antes ¿no? claro, que uno deja de hacer otras, otras cosas y se de ocupa de lo físico ¿no? deja de hacer un montón de cosas se priva de un montón de cosas le quita tiempo a la familia este, vos pensás que los chicos la mayoría entrenaban los siete días de la semana y hacían lo que se llama un descanso activo, ¿sí? con, con uno, algún eh, entrenamiento en el gimnasio eh, o alguna salida en bicicleta, no, no a correr, eh, y todo eso lleva tiempo, le sacan tiempo a la familia, le sacan tiempo al trabajo, y después de un proceso de casi seis meses, en eh, 15 días antes, donde yo creo que la mayoría Tenía preparado hasta el buenso, ¿sí? de qué es lo que iba a llevar, qué es lo que necesitaba la carrera. Juntarte con un montón de elementos que te pide la carrera, ¿no? Como armar el botiquín, llevar, preparar bueno, la mochila. Perdóname, y la preparación esta de seis meses, no fue abril, mayo, junio, no. Fue en la peor época de, de Pinamar. No, ni hablar. Que es la temporada. Plena temporada, eh, los chicos que trabajan en temporada... Eh, hacían el sacrificio por ahí para cumplir con el entrenamiento por ahí tenían un trabajo los de 110 kilómetros tenían que correr 30 kilómetros el sábado y 30 kilómetros el domingo cuando hacían doble fondo y aparte trabajar y atender a la familia y todo y se levantaban por ahí a las 5 de la mañana para hacer el trabajo Antes entonces terminaban detonados eh, sí, sí y, y muy duro el golpe psicológico ¿no? de lo, que, lo que te decía de 15 días antes eh, que digan, no mira no, no se hace la carrera, por la cuestión que sea, ¿no? obviamente que la pandemia lo justifica, pero es un golpe muy duro. Ahora empezamos nuevamente a entrenar la carrera porque también tuvimos algunos problemas con el tema de la hotelería, para pasar para el otro año que nos reconocían, que no nos reconocían, que nos reconocían una parte de la carrera que se suspendía que se pasaba para noviembre, que después se pasaba otra vez para abril. Eh, bastante complicado ese tema. Pero bueno, ahora estamos otra vez entrenando, sin saber si se va a poder correr. Ah, todavía no hay una... Sí, la una fecha división? está, 9 y 10 de abril, ¿sí? pero no sabemos qué va a pasar con la pandemia, si vamos a tener un segundo brote, si claro. se va a cortar. Bueno, y te pregunto, ¿cómo preparás psicológicamente a estos corredores que que este año 2020 no la pudieron correr y se prepararon y que están con la incertidumbre de saber si la van a correr o no la van a correr porque físicamente los preparás, pero psicológicamente sí pero eh, físicamente sí psicológicamente están bien sí. porque eh, yo tengo chicos que, que les está costando volver a, a la actividad incluso están anotados en la carrera y y todavía no están entrenando como deberían entrenar porque no tienen ganas, algunos porque dicen que no se va a hacer la carrera, entonces es bastante complicado. Claro, no hay una motivación, ¿no? no hay una motivación porque la motivación está, la carrera tiene fecha y todo, pero es incierta, claro. como te decía anteriormente. Es muy difícil, uno trata todo el tiempo de estar encima, eh, inyectándolos con, con energía, incentivándolos a, a entrenar pero es la verdad que es quemar bastante el dulce de leche, ¿no? Seguro, y, repostero en Sí, sí, sí. olvídate. Y, y el post perdóname, y, sí, sí. y el post ¿no? Que vos me preguntabas eh, cómo, cómo fue después de, de sí. la, la pandemia, eh, difícil también, ¿no? Porque eh, muchos estaban con toda la adrenalina del entrenamiento encima y todo, y algunos eh, quisieron hacer algo en la casa por si porque no sabíamos si duraba 15 días, si parábamos 15 días, si parábamos un mes, ¿viste? la verdad es que no, no se sabía. Francisco, ustedes pararon, digamos, ustedes, todos los equipos de running, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue que le dieron, dijeron, bueno, hasta acá llegamos? Mirá, el, la pandemia se decretó el 18 de marzo, creo el día 16 de marzo yo hablo a la mañana con Deportes de Pinamar y les pregunto a ver qué va a pasar con el tema de gimnasio sobre todo porque aparte yo del grupo de entrenadores tengo gimnasio y había como un rumrum de que había que cerrar todo y ese 10, el 16, que fue el lunes de marzo, yo decidí cerrar el gimnasio eh, así que yo cerré el gimnasio y atrás creo que ese mismo día o al otro día cerraron el resto de los gimnasios creo que los grupos de corredores, eh, los colegas también dejaron de, de, de entrenar en, eh, en grupo por lo menos y el 18 bajamos a cero, no hicimos nada eh, yo desde mi gimnasio tuve las clases online, hice clases online, seguimos con eso eh, pero las clases online no es lo mismo, no es lo mismo y, y tienen un, una euforia de un mes, un mes y medio, pero después la gente se termina cansando, no lo hace, mira, yo eh, armé un canal de YouTube. Digo, me, me llevó mucho más trabajo que, que, que ir al gimnasio porque entenderme con la edición y, y todo... Pero vos veces la... Sí, sí, sí, <risa> ni hablar. Pero, pero bueno, me lleva mucho tiempo grabar, editar, eh, subirlo a YouTube. YouTube tarda un montón, no sé si es por la banda que tenemos nosotros acá. Tardo un montón, banda. tenés que subirlo de noche. Sí, Exactamente, lo sufrís, de noche. Tardaba toda la noche, tardaba 14 horas en subir un montón. 45 minutos de una clase. Pero lo que quería decirte es que el canal de YouTube, por ejemplo, tenía 400 visualizaciones en los primeros 15 días y al mes y medio, dos meses, estábamos con 30 visualizaciones. Claro. Entonces o sea, la gente se termina cansando. Por suerte eh, tuve el apoyo de, de mi gente, ¿no? Eso fue eh, bastante positivo y, y aprovecho para agradecer la gente que me respondió. Este, que, que sin ir al gimnasio pagó la cuota. Eh, ah, eso. No, no, no, no la mayoría, no, obviamente, pero hubo gente la que pudo hacerlo lo hizo y inmensamente agradecida, por, agradecido porque eh, los costos eran del 100% en, y estábamos trabajando. Es que los costos, Nada, el, claro. los costos no se cortaron. Exactamente eh, y estábamos con una estructura de 100% trabajando. 15, un 20. Claro. Entonces, bueno, a ese 15-20 hay que agradecerle y, y estoy súper agradecido, la verdad. De, Totalmente. De la gente, incluso cuando volvimos a reabrir, eh, agradecido de los que volvieron y retomaron. También. Fran, vos te encontraste el 16, bueno, el 18 de marzo, que sí, cortaste. Sí. Cuando pudieron volver los personalizados, sí. ¿cómo te encontraste con esa gente que volvió? Hablamos de físicamente, ¿no? ¿Cómo te encontraste? Eh, porque vos sos una persona que eh, en lo tuyo sos estructurado en el aspecto de que vos preparás. Eh, a las personas, si vos tenés, eh, por ejemplo, Juan tiene, pesa tanto, sí. corre tanto, hace tanto, ¿cómo te lo encontraste en general de la gente? Mirá, la, la mayoría de la gente, bueno, obviamente, con la, el que estaba bien físicamente, con una pérdida casi del 80% de, de la capacidad física, la mayoría con sobrepeso. La sí, ah, mayoría eh, sí, sí. con sobrepeso, algunos con mucho sobrepeso, sobre todo los que la pasaron mal psicológicamente y se derrumbaron en la casa, y se quedaron claro. encerrados en la casa y la cabeza mil, y la ansiedad y que no sabían cómo iba a continuar. Esa gente con, con bastante sobrepeso, este, y bueno. Hubo que empezar con un trabajo eh, moderado, de a poco, eh, como, de, como de cero no, de cero en la mayoría. Claro. Eh. Eh, Fran, ¿cuánto tiempo tarda en recuperarse el cuerpo, sabiendo que el cuerpo tiene memoria, pero hablando en tiempo, un mirá, mes, dos meses? Mirá, la, la pérdida del entrenamiento, más o menos, eh, se llega a perder entre 15 y 20 días, y... lo que lleva a construir por ahí en un año. Ay, terrible. Sí, es terrible entonces eh, la pérdida es muy rápida ¿sí? y la construcción es muy lenta obviamente hay gente que eh, adquiere eh, la capacidad física que tenía anteriormente más rápido que otras ¿no? pero lleva mucho tiempo volver a, a ponerse en forma mucho más si antes los que estaban preparando Patagonia estaban increíbles claro, de hacer ciento eh, 100... esa gente ahora a nada sí es? sí pero no solo en, en, en la resistencia sino en la velocidad en la fuerza la pérdida de fuerza eh, fue grandísima claro. ¿sí? la, la pérdida de masa muscular porque mucha gente si bien trabajas con el peso de tu cuerpo, en tu casa, no tenés elementos para agregarle peso, así que, que ese tema es bastante complicado. Y algo que charlábamos el otro día con Emiliano, con la gente que bueno iba a jugar al fútbol, pero se dio en un partido, tres lesionados ¿Cómo se maneja esto? ¿no? Porque quizás esta falta de actividad, tanto sea en el running como en el fútbol, como en cualquier en deporte, deporte, ¿no? Claro. Eh, las lesiones son más eh, comunes. ¿Qué nos pasó, Fran? Eh, somos todos grandes. O sea, sí. el, el más chico creo que tiene 33, 34 años. Ajá. Eh, bueno, Y los que se lesionaron eran mayores de 40 y que venían de un de 8 meses de no hacer nada. Claro. Entonces uno se, se rompió los, los, los meniscos en el mismo partido sí. y, mí... y dos se desgarraron. Claro, obviamente. Sí, también pasa ¿no? que... Eh, uno en la vuelta al deporte que hace eh, tiene la cabeza entrenada pero el cuerpo no claro. Claro. ¿qué quiero decir con esto? juega igual, supongamos, al fútbol o quiere jugar igual que cuando estaba entrenado y le da órdenes al cuerpo que, que no puede responder, entonces se lesiona ¿no? claro. obviamente Claro, es muy difícil. Pero eh, pasa, le ha pasado a los jugadores profesionales, ¿no? Voy a tomar algo que vos dijiste recién. Si la cabeza está mal, el cuerpo está mal. Y también, sí. Y vos sabés que esta gente venía de un invierno muy difícil en lo, en lo económico, en lo financiero y se relajó porque le empezó, empezó a recuperar un poco y le pasó esto. Yo lo, lo, lo que digo es que si bien no, no está entrenado y es el 80% sí. el entrenamiento para el, lo, los músculos del cuerpo, sí. que la cabeza, ese 20% de la cabeza tiene igual impacto que el 80% de los músculos, me parece, ¿no? Porque si la cabeza, como vos decís, está mal, estamos sí. en el horno. Sí, igual la vuelta eh, seguramente de la pandemia hizo que al no estar entrenado se haya lesionado, pero bueno, hay un porcentaje muy alto de lesionados de gente que juega papi fútbol mayor de 30 años. Estamos en el otro de 30. No, la realidad es esto que yo te digo, van y juegan al fútbol pensando que tienen 20. ¿sí? Y la realidad es Pero que verdad. la cancha es eh, de papi es, eh, es muy lesionante. Es, es terrible. Y según la super, hablemos también de la superficie donde uno juega. Ni no es lo mismo jugar en parqué que jugar en pasto sintético, que jugar en pasto no, en natural, que jugar en, en cemento. Por Muy ejemplo, mis, mis corredores, eh, los que están en activo, no el que va a entrenar justamente para decir, bueno, puedo ir a jugar un partido de fútbol, me siento mejor, eso. pero los corredores que compiten, que van a carreras, que tienen un objetivo. Eh, tienen prohibido jugar al fútbol yo no los dejo jugar al fútbol y si juegan <risa> no al fútbol te y se sí. abrieron los ojos así sí, como si da, son, da, no, sí, sí, parejas, no. Sí. si juegan al fútbol eh, les digo chicos no me vengan a decir que se desgarraron que esto y que lo otro porque quédense en su claro. casa y acúrense y después bueno sí, no, sí, los reta los reta es así sí. es así ah, yo no me hago cargo, de esto no puedes hacer y esto lo que no. pasa que, Mira, yo te digo De, de trabajar tantos años en, en la cobertura de eventos sí. De carreras Uno los ve a los que es, es, es La misma pasión que yo tengo por el fútbol Yo les veo al que le gusta correr El que le gusta correr es una pasión Sí, sí es sí, eh, sí. Eh, Y vos lo ves Y, y, y se preparan, te cuentan la dieta que hizo Cómo se preparó, qué dejó de hacer Qué no dejó de hacer Y te lo cuentan con un placer, con un gusto que eh, yo creo que hasta ni debe. De, al que le gusta correr hablamos, ¿no? ¿no? No le debe insistir que no vaya a jugar. Porque está metido y compenetrado en lo... No, ni hablar, la mayoría entiende, sí, que, que no es compatible ir a jugar al fútbol con, con correr, obviamente. Este, <risa> <sí>. Con correr. <risa> Olvídate. Francisco, ¿qué más ni... nos querés contar? Eh, no, eh, habíamos eh, chavado por ahí antes de. De, de la nota al aire, eh, el tema de la gente que había contraído ah, dale, con ah, el, COVID. Eh, COVID y la vuelta al deporte. Eh, yo me empecé a interesar hace unos dos meses atrás por eh, eh, un paper que me acercó una médica que te comentaba, que es alumna mía ahí en el gimnasio, Mariana Yacachuri. Le mandamos un saludo a Mariana. Eh, me acercó un paper sobre eh, la vuelta al deporte eh, post Covid y me empecé a interesar y me empecé a meter con ese tema incluso hice una publicación en las redes sociales como para que la gente tenga acceso a eso no publiqué el paper pero sí publiqué los papers que había leído de la sociedad cardiológica española que estaban bastante avanzados con eso es el primer mundo ya. y hice algunos algunas consultas con algunos cardiólogos amigos eh, víctor hugo roger es un amigo nos conocemos de los muy, chicos, buen, muy buen médico. Y es un muy buen cardiólogo. Sí. Y bueno, eh, la precaución, y habla, hablábamos y leíamos sobre la, la precaución que hay que tener al volver a realizar una actividad física, sobre todo deportes de resistencia, eh, como por ejemplo salir a correr, andar en bicicleta, así que demandan mucho a nivel aeróbico. Este, porque el COVID deja algunas secuelas a nivel respiratorio, no solo respiratorio, sino cardiológico, uh -huh. a corto, mediano y largo plazo, también. Entonces, eh, las recomendaciones para aquellos que han tenido COVID y que se van incorporando a la actividad física, en principio que vayan y vean a su médico, ¿sí? y por ahí el médico los deriva y les hace algún estudio cardiológico, que es lo que recomendaba la Sociedad Cardiológica Española, recomendaba según el grado de COVID que habías tenido eh, un electro o por ahí alguna prueba de esfuerzo. Este, pero sobre todo eh, ir al médico. Y hacerlo de manera paulatina, ¿no? Despacio hay eh, muchos eh, cuando volvían a la actividad física y habían tenido COVID, nos decían que se sentían demasiado fatigados, ¿sí? entonces, bueno, había que, que ir haciendo una adaptación. Y importante eso, en principio ir al médico, siempre, ¿no? Decíamos, siempre hay que ir al médico. El, el consejo y la sugerencia que damos nosotros acá, nunca hay que automedicarse, nunca hay que... Eh, eh, el que tiene la potestad de, decir, de dar un tratamiento, o de ejecutarlos el médico así es a, es a nosotros importante. nos pasa bastante común a los entrenadores que nos preguntan eh, no medicina en general pero sí mucho sobre nutrición y mm. la realidad es que yo siempre le digo vayan al nutricionista porque ellos son los entendidos y los que estudiaron sí eh, yo les puedo dar alguna algún tips algún tip de de cómo incorporar el alimento en una carrera sí pero incluso hay muy buenos nutricionistas relacionados con el deporte, decir, deportólogos eh, orientados a la nutrición, que la tienen atadísima y cada vez hay más. ¿viste? Así que hoy por hoy hay que ir a ver a los profesionales cada uno en su rama. Comparto, no tratar dice. de no meterse. No, no, y bueno, siempre, como dice Francisco... Trabajar en el equipo. Claro, es, y siempre me parece a mí que en el tema del deporte tiene que estar ligado con el personal, el médico, el nutricionista porque es el, el equipo que lo va a sacar adelante, porque muchos uno cuando empiezan los escuchan ah, pues yo voy a, quiero bajar de peso, voy al gimnasio y ya está, no, el gimnasio tiene un gran aporte, parte, claro. claro, es una pata, una gran pata, es la nutrición, Claro. ¿sí? a y veces el... mucha gente dice, voy, estoy en el gimnasio 20.000 horas, salgo en bicicleta, salgo a correr y no bajo de peso, y estás descansando bien, te estás nutriendo bien, que estás bien. Claro, pero Igual aparte... el combo del gimnasio, esto porque yo tengo experiencia en dieta, el combo del gimnasio, un buen entrenador con una nutricionista o con una buena dieta, bajas de peso. Las dos cosas para mí van de la mano. Sí, la claro, actividad física y. Lo, y lo bueno gimnasio. de eso es que eh, todos los profesionales que te estén asistiendo. Eh, Logren que se te genere un hábito de por vida, no dos meses antes de, de la temporada. Sí, claro. Claro. Bueno, pero vos eso fijate. es por lo que hay que pelear y lo que hay que, que luchar. Y ¿no? eh, se armó el debate. ¿no? Pero escúchame, aparte, no es la misma dieta o, o el mismo eh, tratamiento alimenticio para una persona que no tiene patologías. Que una persona que es diabética, por ejemplo, Exacto. que va a hacer deporte y capaz que le baja la glucemia y se le desmaya. Claro, sí, Hay un, por eso es tan bueno esto sí. que, que hacen en Fores, ¿no? La revisación médica, el traer los estudios antes de empezar una actividad. Esto que vos tenés tan acostumbrado y recuerdo las charlas con el doctor, no me Ay, la... hicimos Accesión. un par de, de, de sí. charlas que lo llevamos a David, que nos dio un par de como una iniciación al RCP hace unos cuantos años, que eh, estuvo muy bueno, la verdad. Que Pero sabes cómo sirvió? pues yo me acuerdo en esa sí. charla, que, que lo digo que es tan importante esta, tomar conciencia ¿no? de esta conexión con los prof diferentes profesionales, Recuerdo estar en la carrera de palcarse sí. y que un compañero que siempre iba en primera línea sí. eh, no, no se sentía muy bien. Y, y decir, bueno, no, acompañar a mi compañero, cosa que nos enseñaste, acompañar a mi compañero a llegar, ¿no? Porque estar atento a ver si el otro, que no quiere dejar la carrera, porque vos sabés que sí, sí, te sí. dan, aunque se sientan fatigados. Pero bueno, esa charla, eso es lo que... Él dio, a mí me que dejó presente en una carrera. Sí, pero yo te voy a decir algo, por una experiencia personal que hemos tenido con la empresa. Lo hablamos, lo hablamos en, en otra entrevista y que yo decía, la carrera, si uno se siente mal, hay que dejarla. Eso, es, eso. Es así y, y hay, vos, que, hay que eso. decirlo. Bueno, carrera. pero yo te voy a decir una cosa. Hay dos maneras, en realidad, sí, sí, hay maneras de, de, de sentirse mal, ¿no? Hay unas en las que realmente te sentís mal, ¿sí? sí te sentís mal hay carreras que por ahí te sentís mal y que no estás como deberías estar esa carrera por ahí la peleas. ¿sí? pero si te sentís mal físicamente que, que te estás por desvanecer y, y tenés un par de síntomas preocupantes hay que abandonarla siempre hay muchos, muchos profesionales y muchos corredores que dicen la carrera se termina siempre yo tengo mi seria duda pero de yo lo comparto con vos, pero sí. hay que estar en la cabeza del otro. No, es difícil Y no puedo eso. decidir por, no, por un compañero, por eso es, lo acompaño. Pero él, pero... El, el grupo que él maneja... En el tiene medio de claro, la sierra, ¿no? Pero tiene claro que si te sentís mal, como él, tenés que dejar. Nosotros paramos a un corredor, el corredor de un grupo de Buenos Aires, uh -huh. en donde le dijimos, flaco, no puedes seguir más. Le hicimos un electro, salió mal, lo teníamos que derivar, se negó. Bueno... Llegó, cruzó la meta, pero después él tuvo al hospital y no pasó la tarde, no sí. bueno, cuando un médico está a cargo de los Tres cuatro años, Está a cargo de un operativo, y, y vos, eh, nosotros tenemos la suerte que con todos los que organizan carreras, cuando nosotros paramos el corredor, pero si el corredor se niega a parar, nosotros no lo podemos obligar. Entonces, le dijimos en la herradura, señor, usted tiene que parar. No puede seguir. Ya lo venís uno Él no me va a dejar mentir, pero uno que trabaja hace tantos años en la cobertura, lo ves venir, el color de piel te marca si eh, puede seguir o no. Claro. Sí, la postura física, sí, es un montón aclarado. de cosas. Sí, claro, pero. cuántos temas, ¿no? No para todos, no todos los, los profes le dicen a, a, a, los, a los alumnos que te sentís mal, tenés que dejar. Porque claro. tiene consecuencias gravísimas. Sí, la verdad. Eso es sumamente importante. Pero la verdad que es un tema, ¿no? Eh, esto, la carrera se debe seguir. Yo lo dejaría picando, Emi, para otra oportunidad lo hacemos venir antes de que empiece el, todo, verano. el verano, ya en diciembre, nos quedan dos semanitas más, lo comprometemos a Fran. Fran, eh, Fores, decís cómo se pueden comunicar con vos para entrenar. Eh, por nuestras redes sociales eh, se pueden comunicar, ahí bueno, sacan los datos, está en mi teléfono, está el teléfono de Guillermina, que da los turnos también para el gimnasio, estamos trabajando acotados con la cantidad de gente que nos permite el lugar este, con todos los protocolos que hay que tener, lo mismo para corredores. Así que si se quieren contactar a través de las redes sociales, lo pueden hacer. Estamos en la Galería Nayade, frente al Polideportivo. Así que, A Pasitos del San Antonio. A Pasitos del San Antonio, ahí nos contactan. Bueno, toda la gente que se está viniendo a vivir a Pinamar para que conozca a Fores, Muchísimo. que son muchísima gente, así que también quiere entrenar de una manera diferente, en el bosque y en el mar. Exacto, <risa> qué mejor que eso, ¿no? Tal cual. Y con profesionales a la altura de Francisco. Tal cual, así es. Lo despedimos, ¿eh? Dale. Gracias, Francisco. Bueno, Un gracias gustazo y felicitaciones por la, la iniciativa esta del COVID que tuviste. Bueno, Está bueno. buenísimo y no todos piensan así. Así que bueno. a darle para adelante. Bueno, gracias, gracias por la invitación. Y, y vuelvo a agradecer a los que volvieron y me apoyaron en este regreso que abrimos la, las puertas otra vez del gimnasio. Así bueno. que gracias. Gracias a ustedes también. Gracias. saludos a Ille. Gracias. Saludos sí. A la primera dama, que es lo, lo más de lo más también. Bueno, Emi, cerramos el consultorio acá hasta mañana a las 13 horas. Dale, nos vemos mañana. Un beso. Gracias a todos. Gracias, Francisco. Gracias. Y seguimos acá en la tarde del Magazine con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. No te vayas, ya venimos.